Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Y eh, he visto que hay gente eh, y que hay un juego llamado Free Night Funky. Es más me vengo a hacer el lindo acá enseñando a cómo hacer un mod. Oh my god. Eh, de cómo hacer un mod de Free Night Funky. Y como si fuera poco, os vengo a enseñar cómo descargar Free Night Funky. Eh, ahí está el link, ahí aparece arriba de donde está el HTML. Se los pongo en la descripción. Lo que tienen que hacer es download game. Eh, si les aparece esto de plata. Ni se molesten. Le dan a no thanks. Just take me to once. O llévame a las descargas. Ahí aparecen los de las descargas. Que podemos descargar. Y acá tenemos estos cuatro. Eh, si Acá está Windows. Mac y Linux. Eh, si tienen Windows. Van a ver que aparece algo de 64 bits. Y de 32 bits. Eso... Tienen que dirigirse a eh, al explorador de archivos, tienen que ir a este equipo y tienen que darle a clic derecho propiedades. Después esperamos a que nos cargue. Listo. Eh, acá donde dice tipo de sistema, dice sistema operativo de 32 bits o 64, si tienen el 64, descargan el 64, y si tienen 32, descargan el de 32 bits. Ahí aparece, yo tengo 64, así que descargo de ahí. Ta. Una vez que vemos que ya nos aparece el Winrar, eh, cerramos esto, y eh, yo voy a pausar el video para que no esperen todo lo que descarga, pero eh, ya esperamos a que descargue. Por cierto, deben tener Winrar. Bueno, eh, ahora lo que tenemos que hacer es extraer en eh, archivo, eh, no lo hagan extraer aquí, miren lo que pasa si le hacen extraer aquí, se les ponen todos los archivos así, ta, es re molesto tener que ponerlos en una carpeta, así que eh, yo los voy a borrar, a eliminar, lo que tienen que hacer es hacer clic derecho en el archivo y ahí donde dice extraer en Funky Windows 64 bits o 32 bits, dependiendo, esperan. Porque esto es más rápido que por lo menos más rápido de lo que tarda a mí en la descarga. Así que no, nos, no se preocupen si, si piensan que va a tardar mucho. Listo. Ahora lo que lo tenemos, vamos a la carpeta y le vamos a dar a clic derecho y le vamos a dar a copiar. Vamos a dirigirnos a documentos, creamos una, una carpeta y le llamamos Friday Copy eh, Es una copia de seguridad por si tenemos algún problema. Entramos a la carpeta y lo pegamos acá. Clic derecho, pegar. Y ahora ya o sea, está, a esperar. Ahora vamos a volver a donde tenemos nuestro Funky Real. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Eh, vamos a eliminar el archivo WinRar que tenemos. Eliminar. Y ya podemos entrar en este Funky Windows 64 bits. Entramos. Le damos a sets. Assets. Uh, uh, assets. Ahí está. Y le damos a imágenes Porque lo primero que vamos a hacer es el personaje. Acá tenemos muchísimas imágenes. De semanas. De personajes. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no se puede... ¿Cómo es que se dicen? Por si alguien va a preguntar en el... Eh, este es un video sin programación. Eh, no se puede crear una nueva semana. Eso ya sería con programación y es más avanzado. Pero... Eh, lo voy a intentar enseñar. Bueno, eh, como podemos ver, tenemos todos los botones, los números, tenemos los combos, eh, los Gearfriend, boyfriend, de todo tenemos. Lo que vamos a hacer primero es eh, cambiarle el sprite a la semana. Si no quieren, se pasan al siguiente paso. Eh, los tienen en la descripción eh, todos los tiempos fijados, por si se quieren ir a cada paso por paso. Bueno, comencemos con campaign Menú UI Assets, eh, así se llama, eh, cómo se nombra las semanas, etcétera, etcétera. Esperamos a que abra, yo lo abro con Py3D, capaz que ustedes tienen otra herramienta muchísimo mejor que la mía para poder editar, pero eh, yo no voy a editar mucho, obviamente esto es un tutorial, no me voy a poner a crear un megamod tampoco, porque tampoco sé dibujar mucho, que digamos, pero. Ahí está, ya lo tenemos. Eh, voy a agarrar eh, ¿dónde? Eh, Voy a agarrar eh, la, el balde este con, con. tinta para poder cambiar la semana 1 porque yo solo voy a hacer semana 1. Capaz que ustedes hacen algo como B-Side. Es más, los B-Side y Neo están hechos, como yo les digo en este video. Están hechos sin programación, cambiando los sprites de. de cada. De cada. Ay, no me sale. De, del juego. Y las músicas también, obvio. Es más, eso lo vamos a hacer en este mismo video, en la segunda parte. Es para hacer, eh, no me acuerdo cómo se llama. Para hacer las canciones. No, para... en esta parte hacemos las canciones. En la segunda parte vamos a hacer las flechas. Porque puede que tengamos eh, una canción diferente que no coordine con las flechas que hay en la, en la canción original. Entonces tenemos que cambiar. Eh, me está quedando bien igual. Se me fue. Me está quedando bien esto de web. Ahí está pintadito. Y eh, voy a hacer una nueva dificultad. La voy a llamar... Noro. Le, la voy a poner lo de normal. Ay, le tenía que poner el texto 3 de Maldición. Texto 3 de Ahora sí. Y ahora vamos a poner el nombre que queremos. Yo le voy a poner... Yo qué sé. Imposible. Imposible. Eh, esto no quiere decir que cambiemos la programación. Quitando lo de normal. Vamos a poner... Otro nuevo dificultad. No, acá simplemente estamos cambiando el sprite. Y cuando a la hora de poner las flechas, esto no va a involucrar en nada. El juego lo va a seguir viendo como la dificultad normal. Pero igual está. Queda mejor decir. Eh, mejor decir dificultad imposible. Es más, lo pongo en normal porque normal es más grande. Ahí está. Eso sí, hay que acomodar porque si se nos queda fuera, es horrible. Si se nos queda fuera, tenemos que hacer todo de vuelta y nada. Ta, listo eh, vamos a guardar imagen no así no la quería guardar así no la quería guardar así no la quería le puse el otro eh, no mm, cancelar cancelar cancelar no, la quiero guardar así ahí está menú guardar ah no se tiene que guardar se tiene que guardar como eh, originalmente ah y por cierto se hace con png imagen si es con PNG Imagen, si lo tienen en otro, PNG imagen, eh, lo tienen que hacer eh, con píxeles, con transparencia y tal. Esto sería todo. Ahora simplemente le damos a guardar. Y eh, eh, sobrescribimos el archivo eh, menú UI Assets Campaign. O algo así era, ya no me acuerdo. Listo, ya los sobreescribí Sobrescribí. Estoy esperando que cargue. Si carga, salimos y le damos. Ah, eh, si le sale esto, no, le no, no Si usan Paint 3D, no Si usan algo, ¿quieres guardar tu trabajo? No, ni a palo, estoy bien así Ah, y en Doddy Days eh, Como está en la Wake 1 Vamos a tener que cambiarlo eh, Vamos a ponerle clic derecho Y editar con Paint 3D O con lo que tengan ustedes, lo vuelvo a repetir Aquí ustedes pueden hacer Lo que quieran, pueden borrar todo No, les recomiendo que no borren todo como primera medida, no borren todo. Es más, si lo hacen, eh, les voy a dejar archivos. Por si usen Adobe Animate. En los cuales puedan poder hacer todo bien. Eh, por ejemplo, en Adobe Animate. Voy a hacer algunos monitos de Stickman. Ahí está. Un monito así. Cabeza grande. Ahí. No, muy chiquito. A ver, un poquito más. No, no se puede. Ta, le hago la cabeza círculo. Ya está. Da. Y a este también. Otro cara. Otro aquí. Otro aquí. Es más, esto es mucho más fácil en Adobe Animate. Pero tienen un problema esto. es hacerlo en Paint 3D en nuestros archivos. Es que eh, son cuadrículas. Entonces, cuando lo exportemos, se nos va a quedar todo como que re feo. Ven, ahí tapa toda la otra animación y nos caga la vida. Entonces es mejor hacerlo con Adobe Animate. Pero si tienen paint 3D, es mucho mejor hacerlo con el balde de agua este para pintar y cambian el color. Yo voy a poner en cámara rápida como cambio el color de cada pelo de Adidas a puro negro. Finish. Y ahora cómo lo puse cada... Eh, no puse nada en 3D. Eh, podemos darle a guardar sin ninguna complicación. ¿Se nos guardó? Listo, salimos. Ahora ya quiero probar. Eh, primero vamos a probar esto. Eh, después eh, probamos eh, para poner un mensaje personalizado en la pantalla. Primero vamos a ver si podemos... ¿Cómo es que se dice? Si podemos... Eh, si podemos jugar Friday Night Funky con El spray que tenemos muy importante porque se puede que trancar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se te tranca, pues <ríe> algo hiciste mal. Pero tal no creo que por cambiar un sprite se te tranque. Igual es muy raro que cambiar un sprite a no ser que lo borres. Si lo borras, ahí puede que te dé. De... Yo que sé, que de este el también y como pueden ver. Tengo la imposible que no y todo Bueno, vamos a el imposible... ver si es... Uy, uy, uy, la animación buenarda con el rojo. Y se está trancando. perdónenme no tengo PC de gama alta. Eh, apenas 4 GB de RAM tiene. Y no le alcanza mucho. Es más, para correr una grabadora. Eh, el Chrome. Eh, un explorador de archivos. Un juego. Eh, no le da mucho. Pero como vamos a ver si funciona bien. No sé si escuché el audio, se lo... Voy a probar en la Xbox. Voy a comentar si se es escucha Se escuche bien, si no, no podemos hacer nada. Bueno, ya me cansé de cantar esta bonita canción encima con lag, no puedo cantar nada. Eh, vamos, a vamos a salir y ahora sí, vamos a de nuevo a assets, assets, data. Ahora bajamos del todo, Acá, bajamos, bajamos. Dije ay. Bajamos, dije. Ahí está. Eh, podemos ver que tenemos muchos archivos de texto. No tengo ganas de contar cuántos, pero eh, nos vamos a fijar en el que dice intro text. Lo abrimos con toda la facilidad del mundo. Obvio, ¿no? Si, no, si tienes una pieza de gama alta, ¿no? Ah, ahora sí se abrió. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Vamos a eliminar todo. Todos los mensajes que tiene el juego para decirnos, y vamos a poner el nuestro, yo que sé, eh, rock and roll, rock and roll, y otro que yo que sé, que diga, ¡Ah! porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante. el Elite, ficheta. Y ahora un... Ah, es más. Eh, no lo hagan como yo lo hice. Porque si ponen espacios, háganlo todos juntos Yo lo hice así porque tch, tengo ganas. Pero eh, si ponen espacios, es más probable que les aparezca nada. Que eso mismo. Ahora sí, vamos a sets. Maldición. Problema de cargar. a sets Music. Problema. Error. 994. Bueno, ya. Pausa el video. Y vuelvo cuando me... funque. y ahora sí podemos ver que tenemos todo acá tenemos en la que nos vamos a fijar dependiendo en su semana buscan en la flip play o en las weeks ¿Cuál cuáles canciones son las de la week 1 son bopebo eh, creo que era fresh y luego that battle vamos a centrarnos en eh, bopebo y ven que todas las canciones tienen barra baja inst o barra baja voices. Barra baja voices significa las voces de los personajes hablando. Eh, ¿Por qué se divide así? Se divide para poder... Eh, ¿Cómo que se dice? Se divide así para poder... Eh, se, se divide así para poder, cuando tú cantes mal, poder pararlo. Porque si está todo junto, si está el instrumental con las voces, si es una canción completa, vas a parar el instrumental. Y el instrumental viene de la... De donde está sentada Giffen en los parlantes Entonces eh, Se divide el instrumental Para que no lo tape Y las voces eh, Yo lo único que voy a hacer Como no tengo experiencia en nada Es más, si quieren que le haga un video De cómo hacer tus propias canciones De Free and Funky eh, eh, Dejen un like Y me lo dicen en los comentarios Y capaz que para el próximo video Hago eso bueno, yo solo voy a copiar la de Eggnoc, le voy a copiar, le voy a cambiar los nombres a Bopebo para Baja Voices y a Bopebo Instrument. sin sí, obviamente borrando las otras para que pueda funcionar. Y ahora sí, ya hemos terminado. Vamos a probar... Eh... En el juego, si funciona, cambié Eggnog, los copié, los pegué, les cambié a Box y a Bopebo Instrumental, borrando los, eh, los originales. Vamos a volver al juego. Como les dije, es una canción que puse, nada que ver. Y ta, no tiene nada que ver. O sea, no se preocupen eh, si no les sirve. Yo voy a crear un video, ahora lo acabo de decir, pero lo voy a crear un video ahora sí. Lo pensé, voy a crear un video. De, de, con audacity de cómo hacer tu propio vieron que ahí no saltó nada Se quedó todo en negro en los mensajes del inicio bueno, porque puse espacios el juego dijo espacios para dentro del texto bueno, ahora sí vamos a jugar la week 1 y vamos a probar si nuestra canción funciona correctamente A ver si ahora funciona... Gama baja... ahora sí. Y como pueden ver, está... Eh, eh, no sé si escuchen, obviamente. Se está cantando sin nada. Ahora, ahora se empezó a reproducir. Pero no, las flechas no están eh, reconocidas, no están... Eh, no me sale la palabra. No están junto con la canción, no sé No da la sensación de que canta. está Parece que te están cantando cualquier cosa. Entonces, esto hablaba de la siguiente video. O sea, la parte 2. En la parte 2 vamos a hacer cómo eh, cambiar las flechas de tu personaje. Cambiar un nuevo personaje para esta, se... para esta semana tuya. Pero como le acabo de decir, eso es para el próximo video. Así que hasta acá llegó hoy. ¡Chao chao!